Saludos, soy Israel Vanguer En esta hora les traigo un nuevo contenido Y es de cómo activar el reconocimiento de voz O el micrófono en todas las aplicaciones de Windows Si abrimos Word Como pueden ver aquí se activa automáticamente Y si hablo eh, va a copiar todo conforme A lo que diga, listo Cerramos aquí y si abrimos Excel, va a suceder lo mismo. Entonces, si yo aquí lo activo y digo hola, hola, va a copiarlo. No. Hola, hola. Como pueden ver, funciona para todo. Y si, activo, y si abren Google, también va a pasar lo mismo. Si aquí abrimos Google, trucos de Excel. Miren que responde a la perfección. Entonces, ¿cómo hacemos para activar el micrófono? Para activar este reconocimiento de voz de forma automática que cada vez que abramos una aplicación esté presente. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a desactivarlo. Voy a cerrar Word. y Lo vamos a abrir nuevamente y miren que no va a salir ya porque lo desactivé. Entonces vamos a presionar la tecla Windows, la que tiene el logo de Windows, más la tecla H. Windows más la tecla H sostenido y miren que lo tenemos aquí, luego vamos a dar clic, miren que cuando ponemos el micro, el, el, el mouse aquí sale el, eh, la tecla que hay que presionar para activarlo, vamos a darle clic en configuración y lo único que vamos a hacer es ir, eh, activar esta opción aquí palomearla y listo y miren que cada vez que lo cierre, okay, aquí, lo cierro se va y si lo abro va a aparecer sin ningún inconveniente Mírenlo aquí abajo. Y si abro Excel va a suceder lo mismo. Miren que aquí va a estar presente en todo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y hasta la próxima. Chao, chao.